Más de 50 dirigentes y delegados del movimiento indígena dialogan con el gobierno sobre seis puntos que contiene su propuesta. Según el vocero de la presidencia, Carlos Gijón, hasta el momento la jornada de diálogo es positiva. Leonidas Isa, presidente de la CONAI y más de 50 delegados de las tres regiones llegaron al Palacio de Carondelet acompañados de simpatizantes. A su ingreso, miembros del Cuerpo de Seguridad Presidencial impidieron que los medios de comunicación entrevisten a Isa. Por su parte, Nelson erazo presidente del Frente Popular, insistió que mantendrán su posición y que el gobierno debe mostrar un cambio de actitud. El cambio de actitud se debe demostrar sobre la base de escucharle al pueblo ecuatoriano que busca efectivamente que se reduzca el precio de los combustibles porque esto ha generado mayor pobreza en el país. En ese marco las distintas organizaciones sociales vamos a mantener nuestra posición en el pedido de que se deroguen los de, eh, de acuerdos presidenciales. El encuentro inició aproximadamente a las 12 y 20. ISA solicitó que el diálogo sea transmitido en vivo por los medios de comunicación, pero estos fueron retirados de la sala luego de la bienvenida por parte de Guillermo Lazo. Qué, ¿Se muchas gracias, muchas gracias, señores, muchas, gracias, señores. Muchas, gracias señores. muchas gracias, señores, muchas gracias, señores, muchas gracias, por favor. Hasta las 14 horas, el único pronunciamiento sobre el diálogo ha sido por parte de Carlos Sijón, vocero del gobierno, quien informó que existe un diálogo fluido entre los actores y aclaró que los precios de los combustibles se mantendrán. El principal planteamiento hasta este momento ha sido la rebaja del precio de los combustibles. El presidente ha respondido... Que, eh, que entiende el problema, que le gustaría bajar el precio de los combustibles, pero que las circunstancias actuales del país no lo permiten. Otros temas a tratar en la mesa de diálogo son los precios de sustentación para los productos campesinos, la trama Pandora Papers y la moratoria en el sistema de créditos para el pago de créditos a los pequeños agricultores. La Secretaría de Comunicación de la Presidencia emitió un comunicado en el que se disculpa por los incidentes en el ingreso del presidente de la CONAIE a la reunión con el gobierno. Señaló que lo acontecido obedece a un error de coordinación personal. También mencionaron que se tomarán los correctivos necesarios para garantizar el ejercicio periodístico. Ahora les contamos que previo al diálogo entre la CONAIE y la Presidencia, hubo una movilización desde el Parque del Arbolito para acompañar a los líderes indígenas. Mientras se realiza la reunión en el Palacio de Carondelet, las personas que los acompañaron se mantienen en una vigía a la espera de resultados. Acompañados por más de un centenar de personas, Leonidas Isa y otros líderes indígenas y sindicales, desde el Parque del Arbolito hasta el Palacio de Carondelet, para mantenerse en una vigía a los alrededores del Palacio hasta que termine la reunión con el gobierno. La Conalle calificó esta concentración como un acto para garantizar un diálogo transparente y con resultados. A esta marcha se sumaron organizaciones como el Frente Popular, el Frente Unitario de Trabajadores, FEINE y Fenacin. También Leonidas Isa, presidente de la Conalle, señaló que aceptó el diálogo con la condición que haya resultados. Respuesta, necesitamos respuesta frente a, la, a las propuestas... Enviadas, dejadas, debatidas el 4 de octubre. Explicó los seis puntos que tiene la propuesta de los dirigentes indígenas, los cuales son la revisión del precio de los combustibles, la moratoria y renegociación de las deudas de las tasas de interés del sistema financiero, garantizar precios de sustentación y compras públicas de productos campesinos, políticas públicas concentradas con sectores sociales y el movimiento indígena para generar empleo digno y parar la precarización laboral. Vamos a exigir que el señor presidente de la República tenga sensibilidad, tenga solidaridad y piense que el poder no está en los grandes banqueros y empresarios nacionales y transnacionales. Por otra parte, el presidente de la RUNARI, Carlos Sucuchañay, señaló que no se descartan movilizaciones y manifestaciones en caso que este diálogo no dé resultado. Los pueblos de las organizaciones están sumamente atentos y dependiendo del día de hoy vamos a tener que actuar inmediatamente con las estructuras sociales. El movimiento UNES calificó como un amedantamiento la investigación que lleva Fiscalía General del Estado sobre un presunto delito de reinclusión enriquecimiento ilícito, contra el ex candidato Arauz y otras personas. La respuesta de la bancada Unión por la Esperanza y coordinadores del movimiento Revolución Ciudadana no se hizo esperar tras conocer la investigación que realiza la Fiscalía. Somos una oposición democrática, constitucional. Sus advertencias y sus amenazas no nos van a amedrentar. A través de una noticia falsa, se inició una investigación por supuesto enriquecimiento privado no justificado contra nuestro ex candidato. En las últimas horas la Fiscalía notificó del inicio de una investigación previa al ex candidato a la presidencia Andrés Arauz de Unión por la Esperanza. Juan Carlos Mondedero, politólogo español que participó como observador en las elecciones de Ecuador y a 24 personas jurídicas y naturales por el delito de enriquecimiento privado no justificado. También son investigados los padres de Arauz y empresas consultoras Neurona y Celaj. La etapa de investigación se abrió hace cinco meses, tras una denuncia presentada durante la última campaña electoral por Carlos Andrés Aguilar, representante del movimiento Patria Sin Corrupción. Una vez más se usan las herramientas judiciales para callar a quienes pensamos distinto, a quienes creemos que el modelo de gobierno que plantea el señor Lazo no es el que le conviene al Ecuador. Hoy queremos dejar claro que la fiscalía está siendo presa y también está siendo utilizada con fines mediáticos políticos. ¿Para qué? Para pretender acallar y callar los los derechos que tienen los legisladores. El movimiento de Revolución de Ciudadana de hizo un, un llamado a la Fiscalía para Presidente que aclare las televisa. cuentas de la organización y que están abiertas para que Arauz el Consejo que Nacional Electoral pueda auditarlas. Puede... Alias Alvarito, uno de los detenidos por el asesinato del presentador de televisión Efraín Roales, rindió un nuevo testimonio en el que mencionó que hubo un contratante que los contactó para asustar al presentador. Él lo identificó como Marcelo y dijo que tuvo contacto por su barrio. Alias Alvarito indicó que un día antes recibió el 70% de la paga que fue $3,500 dólares porque el valor total era de $5,000. Alvarito, quien fue llamado a juicio, sostuvo que el contratante es un hombre de unos 35 años de contextura gruesa y cabello amarillo. También dijo que el presunto contratante se enojó al conocer del asesinato de Ruales. Por este asesinato están procesadas seis personas, entre ellas una mujer. Unos están como autores, coautores y cómplices. Un menor de edad también está involucrado. Reclamos constantes por el alza de valores en las planillas de luz e inconvenientes para lograr pagarlas en su totalidad hicieron que la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, otorgue convenios de pagos para sus consumidores, los cuales se extenderán hasta finales del 2021. El gerente general de CENEL, el ingeniero Rafael Vázquez, indica que el objetivo es darle facilidades de pago a sus clientes y evitar los cortes de energía. Se manejan los mismos criterios, esto es con el 10% de, de abono a la deuda a 36 meses y en caso de ser clientes con tarifa de dignidad o tercera edad y discapacidad, eh, con el 5%. Simplemente con la cédula, acercarse a nuestras agencias porque hay que firmar un documento de compromiso del convenio hasta el cierre del mes de octubre, Vázquez califica de positiva la gestión de CENEL, dando conciliaciones a las deudas y dejando como última instancia los cortes. Nosotros hemos podido lograr en la, en la actual administración, que es desde junio, 47 mil convenios de pago. Hablo a nivel nacional de nuestras unidades de negocio. Estamos hablando de una recaudación por los abonos, por los abonos del inicio del convenio, de cerca de 15 millones que hemos logrado. De estas recaudaciones, Cenel busca mejorar sus servicios dentro del plan Luz para tu seguridad, que se tiene en conjunto con el Ministerio de Gobierno. Se está dando luminarias tipo LED, son más costosas pero de mayor calidad. Compra de medidores prepago, eh, es tecnología para mejor el control de la administración de los usuarios mediante aplicativos móviles. Eh, la misma, sostenimiento desde el mismo sostenimiento del servicio eléctrico, el mantenimiento de los cables transformadores, postes, nuevas redes. A nivel nacional están habilitadas 141 agencias de SENEL para que los usuarios realicen sus trámites y hay más de 15.400 puntos de pago donde los usuarios pueden cancelar el valor de las planillas eléctricas.